Desde el Reino Unido ha llegado esta imagen que está dando la vuelta al mundo. Fue capturada en las primeras horas del Año Nuevo y los internautas creen que puede ser una señal profética de lo que nos espera en este 2020. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. verdad de la extraña figura que apareció en el cielo. El cielo siempre ha sido un lienzo en donde lo divino o las peores catástrofes de la humanidad se ven anunciadas. Es la conexión entre lo terrenal y los dioses, de donde siempre esperamos señales. Chris Fleming se encontraba escalando la montaña Snowdon cuando realizó una serie de fotografías donde extrañamente una silueta comenzó a surgir del cielo. Un halo de luz de colores, similar a un arco iris, enmarcaba una silueta humana. Algo realmente increíble. Conforme vemos pasar las fotografías, notamos lo extraño de la aparición. En redes sociales comienzan a compartirse las imágenes como la evidencia de un mensaje místico, un fenómeno sobrenatural. A algunos les causa temor por la idea apocalíptica que esto representaría mientras que para otros pudiera ser algo divino. Años atrás, ya se habían registrado casos de este mismo fenómeno. De igual manera, en ese entonces causaron bastante extrañeza. Sin embargo, la sociedad tiene poca memoria para saber la verdad sobre estas imágenes. Así que hoy les recordaré la historia. En 1730, Pierre Bouguer escalaba el monte Pambamarca, cuando ocurrió algo que lo sorprendería y escribiría tal suceso una nube que nos cubría se disolvía y dejaba pasar los rayos del sol naciente entonces cada uno de nosotros vio una sombra proyectada sobre la nube lo que nos pareció más notable fue la aparición de un halo o gloria alrededor de la cabeza que consistía en tres o cuatro pequeños círculos concéntricos de colores muy vivos lo que había visto Bouguer, junto con su equipo, fueron las llamadas glorias. Un efecto óptico del cual no se había escrito mucho hasta entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, ahora es común poder ver este fenómeno. Por ejemplo, cuando viajas en avión. A ese curioso efecto se le llamó espectro Brocken, que lleva el nombre de una montaña en Alemania en donde las condiciones de constante neblina hacen que sus visitantes experimenten este suceso, al proyectar su sombra en las nubes teniendo el sol por detrás. Sin duda, es un efecto increíble para tomarse fotografías extrañas. Pero solo eso. Sin embargo, muchos siguen señalando estas imágenes como prueba de algo sobrenatural. Sin embargo, hoy aquí les he mostrado la verdad. Recuerden que aquí les estaré presentando la verdad de todos los misterios que surgen en internet. Además de compartir con ustedes la historia de lo paranormal, la ufología y los misterios. Así que suscríbanse a este canal, recomiéndelo y síganme en mis redes sociales. Mi nombre es Castro y nos vemos en el siguiente video.